¿Te pillo ocupada? Hola, no, acabo de colgar. ¿Cómo vas? Pues bien, pero bueno, ahora un poco preocupada porque me acaba de llamar una amiga de que su novio no para de controlarla, decirle qué está haciendo, qué ropa lleva y entonces pues... Buah. ¿En serio? Sí. Pero a ver, eso es un poco re flag, ¿no? Sí, lo sé, pero ya hablo con sus padres y no lo ve y tampoco yo tengo la experiencia y madurez para decirle que se dé un poco más de cuenta, no sé cómo hacerlo. A ver, es que es verdad que si son de las primeras relaciones que tienes, eh, el vivirlo así piensas que es algo como súper normal, pero es que no lo es. Es que si realmente la pareja te quisiera, no estaría constantemente vigilándote, controlándote ni nada. Ya. Yeah. Es que eso realmente es una falta de respeto, ¿no? Porque al fin y al cabo es no dejar ser quien eres, porque estás constantemente observando a esa persona, a ver qué hace, qué tal y controlándola. Sí, el problema es que los del entorno nos damos cuenta, pero como está en la propia relación, pues no lo ve con perspectiva y no sé muy bien cómo hacerle ver eso. Claro, es que es una cosa que es que si la pasas tú y además lo que te decía, si eres muy joven, si empiezas a pasarlo tú piensas ah pues es lo habitual porque me quiere, porque me respeta y tal, pero es que es todo lo contrario, es que lo ves desde fuera sí, y es que... que eh... Es que eso no es amor y que Bien. luego también es eso que igual la persona también pues es vulnerable con esa persona y es que eso es lo que te digo es muy obsesivo es que al fin y al cabo es un poco de acoso no es el constantemente estar eh, vigilante de la otra persona entonces eh, no está no sí voy a intentar decirle lo que me acabas de decir tú desde bueno para ver, intentar que lo entienda y se dé cuenta porque no puede seguir así Claro, no, y que mira, si quieres, eh, cuando hables con ella y tal, si quieres me vas diciendo y, y a ver cómo podemos hacer que esta chica, pues un poco se dé cuenta. ¿no?